bueno aquí estamos calentando esta moto como siempre lo hago con regularidad la Eco Deluxe ahí está es una moto muy buena realmente a mí me gusta mucho mucho me gusta esta moto nunca me molestó para nada nunca ha molestado el motor tengo ya 7 años con ella tiene su parrilla para que le monten su su baúl atrás. O sea, también tan buena está también es, también sincronizada hasta que está en neutro en neutro y mire mire como rueda solita la llanta y escuchen el sonido del motor. Mejor dicho, más duro suena una una nevera nueva que esta moto. A ver, raquera, a ver. Ahí está. Ahí toca calentarla para que esté funcionando la barraquera. Muy bien.